¿Qué tal Guimer? Aquí los saludos07 y sí, señores, hoy, hoy vamos a hacer algo atrevido, algo un poco digamos peligroso, o, o uno lo pueden considerar así, pero pues yo, yo me la juego como todos, ¿no? Así que bueno, vamos a marcar a tres números malditos, como dice el título, o no sé cómo le voy a poner el título, pero más o menos será así. Y bueno, aquí tengo los números eh, malditos que uno es largo otro, y los otros dos son cortos, así que bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí tengo mi celular Si no me ven mucho es porque este celular alumbra de aquí Bueno, yo lo pongo recargado y ya me alumbra la cara Y más o menos se me ve, ¿no? Pero bueno Ahorita vamos a marcar y vamos a poner en altavoz, ¿no? A ver, el primer número es el 906-676-666 No sé qué vaya a pasar, pero bueno, aquí lo voy a, y lo voy a poner en altavoz 906-666-666 Ok, aquí está. No sé si se vea. Si no, a ver ahí. Espero que se vea si ¿no? Pues ya. Ok, voy a poner al tabú. Ahí está. Cliente. La llamada no puede ser procesada como usted, ok. Por favor, de nuevo o a la Ok, ahí tengo que marcar otra vez. Aparecer. Así que vamos a ponerle 06. Al parecer hay otra forma de marcar, pero pues yo no sé, yo no sé mucho de esto, así que bueno, ahí está. Otra vez marqué, 06, 666 y no sé qué. Ok, al parecer... Está igual, igual, o sea, no, no la recibe Así que vamos a probar con el otro Y ahorita al último repetimos lo, el mismo procedimiento Así que bueno, vamos con esta que es el 666 Que dicen que es el número del diablo El número que no sé qué Que si marcas pues, te pasa algo y bla bla bla, bla, bla bla bla Así que bueno Vamos a demostrar a ver si es cierto o no Así que bueno, puse 666 ¿Está? ¿sí? okay apareció, nada entró Y yo lo estoy haciendo de la forma... Eh, más, ¿cómo se llama? Más real posible, así que bueno, la que voy a marcar, otra vez le puse 666, así que bueno, vamos a marcarle, ok, ahí está marcando, ok, favor, igual, nuevo, ok. igual está, ¿eh? o sea, tampoco marca, a ver, vamos a probar con el último... Que es el 616 El 616 que ese dicen Ese dicen que si sí es el verdadero Número del diablo, porque el 676 Dicen que fue una superstición O que alguien inventó y que se quedó ese Como el, no el número del diablo, pero que en realidad Es el 616 Así que bueno, vamos a ver si es cierto 616, altavoz Listo, ahí está, está? Al parecer, ninguno quiere Entrar, ninguno quiere entrar Ok Vamos a probar de nuevo 616 Y si me pasa algo, bueno, después de esto y, y, y luego, y no lo puedo grabar Pues lo pondré, ¿no? Ahí al final Pero, pues aparecen La Marco, por favor, No, este de nuevo. no pasa nada Así que bueno, vamos a intentar las últimas veces La última vez, con los tres números Así que bueno, el primero es 906 666 666, ok Ahí está, como pueden ver Es que no sé si se está enfocando o no Si no, pues ya vale ya no, ok Ahí estamos, altavoz cliente, La llamada no puede ser procesada como usted la marcó. Ok, ya parece sí. tampoco. Tampoco sirve. A ver, vamos con el siguiente que es el 666. Ahí está, ya le marqué. Ahí está, como pueden ver. Estimado, la llamada no puede ser procesada. Ah, no entró, ser... no entró, no entró. Y con el último número que aparece creo que no va a pasar nada. que es el 616? El primer La llamada no puede ser procesada como usted la marcó. Ok, Marco. ya. Por favor. Ok. Ya vimos que... Esperen, déjenme poner ya que no se puso nada. Y, a ver, ahí ya se... Que se mejor. Bueno, al parecer vieron que no pasa nada con esos tres números. Así que bueno, pues si me dejan en los comentarios que otros números malditos existen, pues intentaré marcarlos. Había visto otro de 608, no sé qué, pero pues se me hizo algo como que no. Porque según ya la habían cerrado y que ya no se puede marcar y no sé qué tanto. Pero bueno, estos tres números se me hicieron interesantes. Así que bueno, sí, déjenme en los comentarios que otros números malditos puedo marcar y así pues... En el siguiente video haré otra otro intento y bueno, espero que les haya gustado y pues lo hice de la forma más real para que no digan, no, oh, es que te y no sé qué, no, aquí con el puro real, ¿no? Así que bueno, nos vemos en un siguiente video, ya saben, si son nuevos en el canal, espero les haya gustado y se suscriban al canal. Así que nos vemos, un saludo y adiós.